Bienvenidas a otro videito más en nuestro canal Cocinando fácil las dulzuras de Andy eh, Para todas las chicas nuevas, yo soy Andy Para las que ya me conocen, pues soy Andy El día de hoy les estaré dando la receta de cómo yo hago la pizza aquí en casa eh, La receta que yo tengo es para un kilo de pizza Pero es el, la receta completa la hago solo cuando quiero hacer bastantes pizzas Ya vemos bastantes personas en casa Hoy solo voy a hacer una pizza medianita para mi, para mí, para mi esposo entonces, voy a hacer la receta que tengo, pero uh, una cuarta parte. Y en la cajita de descripción les voy a dejar la receta, los ingredientes como es para un kilo, que pues te salen como unas cuatro pizzas medianas de este tamaño, salen bastantes. Pero pues el día de hoy yo estaré elaborando en este video solo la cuarta parte de mi receta. Así que ya sabes, si te interesa realizar tu propia pizza en casa, no te vayas y quédate a ver este videito. Comenzamos con la base. que yo voy a necesitar para hacer esta cuarta parte de la receta para mi pizza son dos tazas de harina todo uso, ya las tengo aquí, media cucharada de levadura seca en polvo, un cuarto de cucharadita de azúcar que ya la tengo aquí y una pizca de sal. Ahí pueden ver azúcar y la sal. Y la mitad de nuestra tacita medidora de un cuarto de aceite. Y acá tengo ya mi agua en mi tetera tibiando. Esa es ya conforme vayamos amasando, vamos a ir viendo cuántas se necesita Bien, voy a comenzar haciendo aquí como una fuentecita de mi tazón con harina. Voy a agregar el azúcar y la pizca de sal. Y voy a agregar mi levadura también. Voy a batir todo, todos los polvos, que se integren bien, bien, bien. se integren perfectamente y ya creo que se ha integrado todo voy a hacer una fuentecita en medio y ahí voy a agregar mi aceite el aceite es el que tú tengas en casa bien sea canola bien sea uh, vegetal o de oliva el que tú tengas en casa y voy a agregar ya un poquito de agua tibia y empiezo a amasar esto si tú quieres usar las manos, si quieres usar una espátula también se puede con una espátula. Si no quieres ensuciarte las manos. Y empiezo a amasar. Va a estar bastante pegajosita. Aquí voy a agregar un poquito más de agua tibia. así un poquito el agua y sigo amasando a incorporar perfectamente bien y ya, ya no voy a agregar agua ya está perfectamente bien derrotada mi masa, vean así que ya, voy amasar, amasar, amasar hasta... Está poli bien, y como nada más, ya está. Voy a pegar un poquito más de harina, un poquito nada más. Yo voy a agregar un poquito más de harina a mis manos para empezar a despegarla. Bien, ya que despegué todo lo que más fue de mis manos. Perfectamente bien mis manos, en que nada, de humedad. Y voy a agregar aceite a mis manos para seguir amasando y evitar que se me pegue mucho la masa. Bien, así con más facilidad puedo moverla y más fácilmente. Voy a agregar un poquito más de aceite. Siempre como que me la falta, las manos, okay. paso por todo el volumen así. A la mesa y coloco harina obviamente en la mesa para que no se pegue y voy a seguir dando a masadita llegando amasaditas tratando que no se me pegue para nada a mí, ni en la mesa tampoco estiro, estiro, y y así. Con unos 10 minutitos que duran amasando en la mesa, eso le ayuda a que el gluten de la harina más fácil con el calor que le da nuestra mano a la levadura y por eso amaso 10 minutos nada más con un poquito más de en esto porque ya se está pegando y amaso esto lo estirar tamaño que tiene ahorita mi bolita está solo está hasta el fondo del tazón a mi tazón le voy a colocar un poquito también de aceite porque cuando leude no quiero que se me vaya a pegar así que con la mano, todo el dedo todo el dedo que se ve el aceite tamañito que tiene chiquito ahorita y ahorita que ya se sí. haga su efecto la levadura les voy a mostrar ya que leude como queda como cuánto es lo que crece yo para ponerla a leudar lo que hago es que coloco papel film Bien selladito, todo alrededor. Bien, bien selladito bien selladito así ya selladito y le pongo también una toallita encima para que guarde más el calor con el plástico y la toallita prendo mi horno a la temperatura más bajita que se pueda lo prendo por 15 minutos y lo dejo aquí encima. Mi horno va a estar calentando y por estas ranuritas va a sacar, ¿bien? por estas ranuritas saca el calor, entonces ese calor le va a ayudar a mi masa. Si no tienes horno como este mío, puedes ponerlo arriba de tu estufa y prender el horno, igual a la temperatura bajita. Yo le estoy poniendo como en, ¿qué será? Como en 40 grados, yo lo estoy, en 50 lo voy a poner, 50 grados yo lo estoy poniendo Pones tu horno en la estufa a 50 grados, pones tu tazón encima, tapadito, y sale el calor del horno para arriba de la estufa. Eso te ayuda a que la levadura leude y pues haga su función más rápido, haga, se active más rápido. Así que la vamos a dejar por 15 minutos. Así que aquí la voy a dejar por de media hora a una hora. Y eso ya está a tu gusto. Dependiendo qué tan acarrellas tendremos para hacer la comida. Chicos. Esta nuestra masa, voy a colocar tres tomatitos los más maduritos que te encuentres, a cocer en esta olla, para hacer mi salsa. Puedes usar la salsa que ya viene hecha, que venden en el supermercado, si tú quieres, pero a mí no me gusta mucho esa salsa, así que yo habitualmente me gusta más bien hacerla. Y pues, y pues lo coloco estos tres tomatitos porque es una pizza chica, si fuera para toda la masa, el kilo de masa sí colocaría algunos 10 jitomates para que me saliera bastante salsa. Pero solo es un cuarto de la receta, así que con 3 jitomates tenemos suficiente Bien, chicas, ya voy a hacer mi salsa. Mis jitomates ya están bien cocidos. Bien, chicas, voy a hacer mi salsa. Los jitomates ya están bien cocidos, vean. Bien cocidos. Van a quedar. Bien, chicas, ya ya tengo mis jitomates. Voy a aplicar un trocito de cebolla, así, que viene siendo como, como un cuartito de una cebolla chiquita. Voy a poner también un dientito de ajo, así. Y todo esto lo voy a moler en la licuadora. Puedes picarlo y acitronar la cebolla con el diente de ajo, pero yo muelo porque a mi enano no le gusta para nada que tenga trozos la salsa. pueden poner acitronar la cebolla y el ajo en el sartén que van a colocar la salsa. Yo la muelo todos los ingredientes porque a mi enano no le gusta tener, que tenga trocitos así la salsa de la pizza, entonces... Por esa cuestión, yo lo muero. Pero si el ti no tienes ningún problema es que tenga trocitos de salsa, pues perfectamente queda bien así la cebolla finamente picadita y el ajo en el aceite y vaciar después el tomate. Pero yo lo hago así, moliendo todo completo en la licuadora. Pero pues yo lo hago de esta manera, moliendo toda la licuadora. Bien, aquí ya tengo mis dos cacerolas con aceite. En la voy a colocar el chorizo a dorar. Porque este es uno de los toppings que le ponemos a nuestra pizza. Así que voy a dorar. En el otro tengo ya dos cucharadas de aceite calentando. Y es para freír la salsa. Así que aprovecho para empezar a preparar todos los toppings que lleva nuestra pizza. Del enano no me preocupo tanto porque solo lleva salsa, queso y pepperoni Pero a nosotros sí nos gusta así como con más verdurita, chorizo, más cosas, más agua. y aquí ya tengo caliente el aceite voy a vaciar la salsa Esta es seca, si tú la tienes fresca, muchísimo mejor. Si tú tienes albahaca fresca en casa, agrégale unas 3 4 hojitas y está súper rico. Yo me es difícil conservarla aquí fresca, así que por eso la conservo seca. Voy a agregar albahaca y voy a agregar una hojita de laurel para condimentar y una pizquita de pimienta negra. Una pizca de sal también. Y voy a agregar una cucharadita de vinagre balsámico. Esta chiquitita, de la del café. Una cucharadita. y esta es la forma con la que yo sazoné mi salsa le da un aroma y una, un sabor súper súper rico a la salsa de pizza y lo que más me gusta porque pues, es una salsa natural no trae conservadores no trae y si acaso pues nada más lo que pongan los tomates para que para que los fertilizantes y eso a lo mejor pero pues es muchísimo más natural que la que ya viene preparada y ahí la dejo que hierva y se consuma un poquito más para que espese un poquito más bien. Así está espesa, Pero una no vista que espesa nada más. Bien, ya tengo la salsa. bien, ya espesó bastante bien. Ya la voy a apagar. Bien, chicas, después de una hora de reposo, así vean, aumentó mi masita. Así que les digo que aumenta bastante de tamaño. Ahora voy a ocupar mi mesa otra vez. Aquí tengo yo ya mi molde. especial para pizza. Este lo conseguí en Walmart a 4 dólares así que está súper económico te lo recomiendo bastante yo lo utilizo para pizza también como charolita para las galletas me funciona bastante bien porque está alta para el tamaño de mi bonito. voy a tirar más salinita en la mesa la dividimos en dos Para extenderla. más harina. Y voy a extender lo más que pueda extender. y voy a seguir extrañando el, el mole no más que un. y entonces pues ahí está lo más extendidito que pude voy a empezar colocando el queso la orilla toda toda la orilla así toda toda la orilla voy a colocar queso y ya que tengo queso en toda la orilla voy a empezar a enrollar esta orilla ¿Ven? ya está la orilla lista rellena de queso y ahora sí voy a aplicar la salsa un poquito de salsa, medio pedazo y la voy a distribuir con mi cuchara a todo alrededor de la pizza. Como es la de solo solo voy a aplicar un poquito de salsa porque él no, no es tan fanático de la salsa. Él es más el peperón y el queso. Y así mucho queso, mucho, mucho queso esta pizza pues, su ingrediente principal es el queso y el peperón y nada más. Ya que la bañé de quesito. Y Dina le va a colocar ya el pepperoni a su pizza. Uno. Yo también lo que hago. Eh, que son... Dos. Con Tres. un poquito de aceite, Tres. barnizamos todo el borde. Yo hago esto porque a mí me encanta que quede la pizza bien doradita del borde. Yo hago de aceitito toda la orilla. Y bien la colocamos a hornear a 250 grados Fahrenheit o 130 grados Celsius durante 20 minutos o tanteando que ya esté doradita. ¿Ya está? No, le falta el pan. Mira, ya está esponjando, pena. ¿no? Uh -huh. ya. Ya está viniendo lo caliente, ¿verdad? ¿no? está viniendo. Uy, ay, no viene más para acá. ¿Y ya. ¿Te va a llegar de rápido y después? No sé. El otro lado ya está. Me voy a bajar por porque... Subir o bajar. A bajar. En este va a va, va, va, va, va a así. Uh -huh. Bueno, todavía sigue. Cebolla, en toda la pizza. Bastante cebolla. Chile morrón. mexicana chicas, el chile tiene que predominar unos nos chilitos en vinagre para tener en saborcito bolsito la pizza y lo voy a agarrar así, el chorizo encima Y como les digo yo me encanta que quede bien dorada así que con el aceitito Ya yo quiero chorizo, y un poquito más que le agregué voy a barnizar bien bien todo alrededor de la masa para que me quede bien doradita bien crocantita porque a mí me encanta que La voy a poner a hornear a 130 grados Celsius o 250 grados Fahrenheit durante 20 minutos. Voy a checar a ver cómo quedan los 20 minutos. Si le falta le pongo un poquito más. Y si no, pues ya la saco para. ¿Qué tal? <risa> diles a las amigas. Mm, rico. Así queda, vean, chicas. Bien doradita. Hola, qué chuma. Uh -huh. Vean. Súper doradita. Bien chicas, nos quedó nuestra pizza de pepperoni. Así que... Mmm. No olviden abajito en la caja de descripción les voy a dejar los ingredientes para hacerla de un kilo y ahí cada quien lo que más o menos cae que ocupe. Yo hice una cuarta parte de la receta. Me salieron las dos pizzitas medianitas, como decir, rebanadas eh, con una cuarta parte de la receta. Así que ya ustedes ven cuánto ocupan. Y pues abajito en la cajita de descripción también va a estar el link al grupo y a nuestras redes sociales para quien guste apoyarnos en nuestras redes sociales. Pues ahí abajito les dejo el link para que vayan y se suscriban y le den me gusta También abajito del video está suscribirse aquí para el canal de YouTube Quien guste apoyarnos suscribiéndose si les gustan nuestras recetas Pues suscríbanse y compartan nuestras recetas Para que esta dulce familia pues crezca un poco más chicas Y así puedes compartir nuestras deliciosas recetas con muchísimas más personas Y pues sería todo por el día de hoy Besos, bendiciones y nos vemos el próximo videito Gracias, hasta la próxima, bye Bien chicas, así quedó la de chorizo, vean Súper rica, está bien calientita todavía Súper, súper rica, huele riquísimo Y vean Mmm